Vamos a ver una cosa, os cuento el problema que tengo con este libro. Es un problema que tengo con algunos libros, no muchos, pero con este en concreto. Yo es que cuando comienzo a leer un libro, tengo que acabarlo, tengo que acabarlo, es, es así, me sabe mal, me sabe mal no acabarlo, me, me siento un poco mal. Si empiezo a leer un libro, quiero acabarlo. Lo que pasa es que este libro es un rollazo, no es interesante, es un aburrimiento. ¡Vamos! ¡Que es un muermo! Entonces, me encuentro ante este dilema. Yo sé que a vosotros os puede parecer una estupidez, una nadería, algo inane, sin sentido, pero es que a mí, mmm, ¿qué queréis que os diga? ¡Me sabe mal! No puedo evitarlo. Cuando empiezo a hacer algo, a veces he empezado a tocar la guitarra, y lo dejé, y me supo muy mal, lo sentí muchísimo. Si empiezo a hacer deporte, pues no quiero dejarlo. Si empiezo a ver una película, pues quiero acabarla, no quiero dejarla. Todo lo que empiezo me gusta acabarlo. Además, la persona que ha escrito el libro se ha tomado su tiempo, hay mucho trabajo detrás, y me siento un poco triste y me siento también un poco mal, como si estuviera faltándole al respeto al, al escritor o a la escritora, en este caso. Pero es que este libro es un rollazo y quiero dejar de leerlo. Yo leo el libro, ¿vale? Estoy leyendo el libro, bueno, la introducción del libro, presentan a los personajes, ¿vale? Continuamos con, con el nudo de la trama y, y digo, bueno, esto es un poco rollo, no, no, no, no me gusta, yo creo que este libro no me va a gustar, creo que no me va a gustar, y a lo mejor voy por la página 50, ¿no? Pero yo continúo, porque cuando yo empiezo a leer, quiero acabar lo que leo, ¿no? Entonces voy por la página ya 120 y, y, y ya digo, mira, esto es, esto es soporífero, esto es, vamos, esto aburre hasta las ovejas. Y entonces es cuando estoy a punto, cuando estoy a punto de dejarlo algo, hay una vocecita, un angelito dentro de mí que dice, reyes, no hagas eso, sigue leyéndolo. Cuando estoy a punto, ya que digo, mira, no puedo más, ¿por qué tengo que leer 200 o 300 páginas más de algo que no me va a gustar?, ¿por qué?, pero yo, como soy testarudo y como tengo esa manía, cuando empiezo algo quiero acabarlo, pues, cuando estoy a punto de dejarlo, continúo. Y creo que es una mala costumbre, creo que es un poco estúpido por mi parte. Si haces algo que no te gusta, pues mmm, no sigas haciéndolo, ¿no? Hace un mes, sin ir más lejos, me pasó. Me pasó con otro libro. Estaba a punto de dejarlo y entonces en ese momento pensé, no, Reyes, hombre, ya que has empezado, acábalo. Has empezado a leerlo, pues acábalo. Y cuando estaba a punto de dejarlo, pues continúe leyéndolo. ¿Qué es lo que pasó? Pues nada, básicamente que lo leí pues sin disfrutar, sin divertirme, sin sacarle ese gustillo a la lectura que yo habitualmente le saco. Pero si un autor no me gusta cómo escribe, no me gusta la historia que me está contando, pues, pues eso, que cuando estoy a punto de dejarlo, que sigo, sigo. Así que, todo lo que leo, acostumbro a terminarlo. Yo todas las cosas que hago, en general, acostumbro a terminarlas. ¿Vale? Pues si estoy leyendo un libro, yo leo habitualmente mucho, pues acostumbro a terminarlos, ¿vale? Me parece que es una buena costumbre, ¿sí? Lo que pasa es que ya tengo ese dilema. A veces se me plantea ese dilema, cuando mmm, empiezo algo y es malo, cuando comienzo a leer un libro y es malo, pues en un momento, ¿eh? cuando voy por un momento determinado, cuando estoy a punto de dejarlo, pues sale esa voz en mi conciencia y me dice, no, Reyes, sigue leyéndolo, ¿no? Entonces, por esta razón, acostumbro a leer todo lo que pillo. Eso no quiere decir, eso no quiere decir que a veces no me haya dejado un libro por imposible, porque es imposible que siga leyéndose ese libro. Es atroz, terrible, horrible, penoso, lamentable, estúpido. Y en ese caso, pues no sigo, no sigo leyendo. Pero son pocos los libros ¿eh? con los que me ha pasado eso, porque soy una persona que cuando hace alguna actividad acostumbra a acabarla, ¿sí? Pues si, no sé, por ejemplo, me gusta cocinar, ¿no? Pues si empiezo una receta acostumbro a terminarla, ¿vale? No me quedo a medias o luego me arrepiento cuando estoy haciéndola, no, no, yo todo lo que hago acostumbro a terminarlo es mi forma de ser, ¿no?, cada uno tiene su forma de ser. Hay personas que no les cuesta nada, si empiezan a hacer algo, comienzan a hacer algo que no les gusta o no les interesa, pues lo dejan. Pero yo no, yo soy cabezota, testarudo. Si empiezo a hacer algo, pues acostumbro, acostumbro a acabar las cosas que hago. Y aquí es donde viene el problema, cuando yo decido dejar el libro. Porque cuando decido dejar el libro, sigo sigo dándole vueltas a la cabeza. Yo sigo dándole vueltas a la cabeza. Reyes, acábatelo, ya que has empezado, pues, termínalo, tú acostumbras a leerte todos los libros, no seas maleducado, no seas irrespetuoso con el autor, Se ha, le ha llevado un tiempo hacerlo, y esto, esto, amigos, es lo que sucede, es lo que a mí me, me, me perturba, que sigo dándole vueltas a la cabeza soy una persona que sigue dándole vueltas a la cabeza cuando algo no me cuadra, cuando algo no me parece bien, cuando algo no lo acabo de ver claro. Entonces, entonces, en ese caso, pues le doy vueltas a la cabeza. Y entonces, cuando estoy a punto de dejarlo, si continúo, bien. Pero si lo dejo, finalmente, pues yo sigo dándole vueltas a la cabeza, sigo pensando, sigo comiéndome el tarro sigo obcecado, ¿no?, en la idea de que debería terminar el libro. Pues este, este, aquí es donde está el gran problema, que yo sigo dándole vueltas a la cabeza, y esto, amigos, como seguro sabéis, pues no es bueno. Claro, no es bueno, porque uno acaba por volverse loco, uno acabo, yo acabo por volverme loco. Vamos a ver si tampoco es tan terrible, ¿no? Luego si lo analizo, objetivamente lo pienso, tampoco es tan terrible. ¿Tú te crees que Patricia Corwell va a estar preocupada por si me acabo el libro yo o no, o cualquier otro de los eh, lectores que la leen, no? Pues oye, habrá mucha gente que le guste los libros de Patricia Corwell, ¿no?, que hace novela negra, policíaca, tal. Pero a mí este libro en concreto no me gusta. Y yo estoy seguro que si Patricia Corwell supiera que yo sigo dándole vueltas a la cabeza y que acabo por volviéndome loco al final de tanto pensar, ¿sabes?, esa fijación, esa eh, obsesión por, por, por acabarme el libro, pues yo estoy seguro que Patricia me llamaría y me diría, Reyes, tranquilo, chico, chico, tranquilo, no hace falta que te lo acabes. Pero yo, ya te digo, cuando estoy a punto de terminarlo, si decido acabarlo, entonces es cuando empiezo a darle vueltas a la cabeza, ¿vale? Es cuando sigo dándole vueltas a la cabeza y entonces, como vosotros entenderéis, uno acaba por volverse loco. ¿Qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? ¿Por qué no he seguido? Eh, coge el libro, mira que lo tienes ahí, que no te queda mucho, que te lo lees en un par de días... ¿Pero por qué tengo que, que, que padecer el libro? Si leer debe ser algo agradable algo que, que, que nos alegre, nos divierta, nos eduque, nos... lo encontremos pedagógico, ¿por, por qué?, ¿vale? Esto es un, un defecto mío, que sigo por dándole vueltas a la cabeza y acabo por volver, por volver, no sé ya ni lo que digo, acabo por volverme tarambana, me vuelvo tarambana, acabo por volverme loco, acabo por perder el juicio, acabo por, acaba por irseme la olla, acabo por, por, por, por, por, por, por, por, por, por, acabo por. Es, es, es, es, eh, un, un, un, es terrible, terrible. Es un problema que tengo y es terrible. Y a ver si alguien de vosotros me puede dar un consejo para tomármelo de otra manera. A ver si, si sabéis de alguna manera para que yo no acabe por volverme loco y, y y, oye, me quede tranquilo, no me lo lea, o me lo lea, pero que haga algo, pero que no me quede en esta encrucijada de no saber qué hacer. Además, además, para más INRI resulta que me lo dejó prestado un amigo, me lo dejó un prestado un amigo que me dijo, Reyes, léete este libro de Patricia Cornwell es cojonudo, es brillante, me ha encantado, ya verás cómo te gusta. Y entonces, claro, si un amigo te deja un prestado un libro, y te dice que es muy bueno, que a él le ha gustado mucho, pues a mí mmm, todavía todavía me cuesta más, ¿vale? Todavía me cuesta más dejar de leer el libro. Acabo por volverme loco, algo que no es bueno, ¿verdad? No es aconsejable. Y claro, si te deja. Yo no sé, no sé qué pensaréis, porque a lo mejor diréis, el Reyes este no, no, está por, no acabará por volverse loco, lo que está es, es loco ya. Está como una cabra el Reyes. Pero es que, mmm, es así, me lo dejo prestado. Yo si dejo prestado eh, un, algo, pues me gusta que, a que esa persona lo disfrute, ¿no? Si le dejo prestado un libro a un amigo, o le dejo prestada una película, un DVD, pues me gusta que mi amigo lo vea y luego, claro, con qué cara, con qué cara voy a ver yo luego a mi amigo y le digo, uff, vaya pestiño, vaya pestiño de libro, Uah, es insoportable. Claro, qué cara se le va a quedar a mi amigo cuando yo le diga eso. Se va a quedar como diciendo, bueno, eh, con cara de tonto, ¿no?, se va a quedar como diciendo, bueno, pues a mí me gusta mucho, este tío es un, es un mal educado es un jeta, le dejo prestado el libro con todo el cariño del mundo, ¿vale?, y, y luego mira, mira lo que dice. Claro, pero es que a mí el libro casi me, me deja dormido, ¿sabes?, yo me pongo a leer y el libro casi me deja dormido es como... Porque, porque es aburridísimo, porque es soporífero, porque es inaguantable. Es, es, es, no, no se puede, no se puede seguir leyendo esto. Entonces, pues a ver... Una perífrasis que lo que hace es indicar el comienzo de una, de una acción. Cuando empieza una acción es comenzar a más infinitivo. Comenzar a comer, comenzar a leer, comenzar a soñar, comenzar a correr. Bueno, pues es una perífrasis muy común que usamos para indicar que la acción empieza a desarrollarse. Comenzar a o también podemos decir empezar a. Estar a punto de es la perífrasis verbal que usamos cuando llega un momento determinado en el que algo va a ocurrir. Estoy a punto de dormir. Estoy a punto de salir, estoy a punto de comer, es decir, esa acción que yo estoy diciendo, esa acción que proclama el verbo está por empezar, está a punto de empezar, va a comenzar casi inmediatamente. Eso es lo que expresa la perífrasis estar a punto de más infinitivo. Una perífrasis que usamos mucho para hablar de cosas que hacemos habitualmente es acostumbro pues yo acostumbro a echarme la siesta. Como podéis inferir, la palabra o el verbo acostumbrar lleva implícito en él la palabra costumbre. Una costumbre es algo que hace una sociedad, una cultura o una persona de forma habitual, día a día o con cierta periodicidad. Entonces, acostumbrar a más infinitivo indica que es algo que sueles hacer, que haces habitualmente acostumbro a echarme la siesta, acostumbro a salir los domingos con los amigos, acostumbro a ver el fútbol con Mario, ¿vale? Pues eso, acostumbrar a más infinitivo. También he usado una perífrasis que es acabar por y pasar algo, lo que indica es finalmente lo que ocurre. Si acabo por volverme loco, es que me vuelvo loco. Si acabo por ponerme a estudiar, pues lo que hago es ponerme a estudiar. Si acabo por pelearme con mi chica, pues acabé por pelearme con mi chica. Es decir, así fue como terminó la acción. Acabar por más otro verbo. Acabar por comer en un restaurante chino, ¿sí? Acabar por más infinitivo. Además, hemos visto una perífrasis que en lugar de utilizar el infinitivo se usa con el participio. Esto puede ocurrir, ¿eh? ya sabéis que las perífrasis se pueden continuar con un infinitivo, con un participio o incluso con un gerundio. Hemos visto dejar más participio, por ejemplo, dejar prestado, dejar prestado algo. Pero también puedo decir dejar hecho, dejar preparado, dejar dormido al niño en casa. ¿Vale? Bueno, es una, otra um, perífrasis que quería enseñaros, ¿eh? Dejar dormido, pues es, um, sencillamente, implica que la acción ha acabado y que el niño se ha quedado de esa manera, dormido. Si me dejan prestado, pues la acción ya se ha hecho, porque lleva un participio, y lo que han hecho es prestarme, ¿eh? Dejar prestado, me lo ha dejado. Bueno, pues una perífrasis más que ya podéis empezar a utilizar. Y listo de papeles, ya hemos terminado, espero que os haya gustado mucho la lección. Si es así, le das al like, compartís y os suscribís. Nos vemos la semana que viene, la vida puede ser maravillosa, sed buenos y un poquito malos y malas también. Nos vemos, chao.